Comenzamos esta primera etapa del seminario sobre publicaciones científicas con la presentación Plagio, ética de las publicaciones y COPE, a cargo de la doctora Vivienne Bachelet-Norelli. La doctora, la doctora Bachelet-Norelli es médico cirujano, magíster en epidemiología clínica, profesora asociada de la Universidad de Santiago de Chile, editora jefa de Made Wave, integrante del consejo de COPE, Comité on Publication Ethics y miembro de Wayne, World Association of Medical Editors. Invitamos a pasar adelante a nuestra expositora. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí tan cerca de Antofagasta, tan lejos de Santiago. Eh, me, iban a, me iban a dejar el aparatito acá, pero está allá. Sí. En verdad, no es que Antofagasta esté lejos, sino que Santiago está lejos. <risa> vamos a esperar que. Bueno, vamos a um, modificar un poquito la presentación. <risa> No vamos a hablar específicamente de plagio, eh, era una posibilidad de, de, de haberlo abordado eh, una temática de la ética de las publicaciones y un, en, en un poquito más de profundidad, como por ejemplo el plagio. Pero um, opté por entregar eh, otra presentación que da más alcance sobre lo que es eh, COPE, el trabajo que hace, lo que somos y por lo tanto eh, una presentación más orientada al público que, que son ustedes, que son más bien editores encargados de revistas, etcétera. Entonces, vamos a hablar de los principios de transparencia y buenas prácticas editoriales. Ahí sí se nos van a meter mucho el tema de las buenas prácticas editoriales. Eh, la primera parte de la presentación va a ser entregarles algunas nociones sobre lo que es COPE. Levanten la mano los que han escuchado hablar o saben lo que es COPE. Ok, varias manos que no se levantaron, por lo tanto va a ser pertinente entonces esta, esta parte. Y quizás lo que sí han escuchado hablar de COPE, más bien lo conocen como algo al cual sería bueno pertenecer, eh, pero sin saber más cómo funciona, a qué nos dedicamos. Es una organización por membresía, eh, se postula y luego una vez que se es aceptado hay que pagar un fee anual de acuerdo al número de revistas que se tenga, en fin... Es eh, una organización sin fines de lucro, está registrada, su base está en el Reino Unido, en Londres, una charity. Y partió esto como una agrupación de editores de revistas médicas en el año eh, 97, 98, por ahí. Eh, su objetivo principal es educar y avanzar el conocimiento en los métodos para resguardar la integridad de las publicaciones académicas para beneficio del interés colectivo. Y lo que ocurrió en esa época, no sé si tengo una... Ahí, eso. Lo que ocurrió en esa época a fines de los años 90 es que en Londres hay, hay muchas revistas, quienes han estado ahí saben que es como el epicentro del mundo de las publicaciones, el primer proceso de revisión por pares, la primera revista revisada por pares apareció que era el Philosophical Transactions en el 1600 y algo, ¿no es cierto? Oxford tiene... Eh, está la Universidad de Oxford, en fin, o sea, Inglaterra es verdaderamente el mundo donde nace la comunicación académica de la forma como aún la conocemos hoy día. Y eh, en esa década se juntaban probablemente en un pub a tomarse una cerveza, en fin, varios editores como el editor del Lancet, el editor del BMJ, que eran todas revistas médicas. Y eh, al calor de la cerveza empezaron a compartir casos que les pasaban, entonces, mira, a mí lo que me pasó que tuve este caso de autoría falsa, qué sé yo, esto otro, y a mí también, entonces, ¿y qué hiciste tú? Y ahí empieza, empiezan ellos a juntarse, periodo, más regularmente, para intercambiar esta experiencia y fijar criterios comunes de cómo responder frente a cosas que eran claramente... Um, cosas que no se tenían que hacer, conductas que tenían distintas entidades que participan en el proceso de publicación académica, de comunicación científica, y que no se tenía que hacer. Y en esa época todavía no se entendía bien esto como brechas a la ética o misconduct, eh, no estaba así conceptualizado. Entonces, se junta este pequeño club de Toby, porque eran solo hombres en esa época, y empiezan a adquirir una cierta relevancia, a crecer con el tiempo, y eso es ahora lo que tenemos en, en COPE. ¿Y qué hace COPE? Entrega consejos y recomendaciones, pero no regula ni emite fallos. Por lo tanto, si alguien quiere que, encontrar una entidad que haga de arbitraje, por así decir, legal, eso no es COPE. Eh, en relación a, a aspectos de la ética de las publicaciones, que también está eh, digamos, metiéndose en un ámbito que es la integridad de la investigación, que las palabras claves de aquí serían la ética de las publicaciones y la otra es la integridad de la investigación, donde la integridad de la investigación está más dentro del dominio de las universidades. Pero COPE, de alguna forma, dado que la publicación es el último paso de la comunicación de la investigación científica, entonces también tiene que hacerse cargo un poco de lo que pasa corriente arriba, o sea, en la producción de la investigación. Ofrece apoyos y recursos para fomentar buenas prácticas editoriales en revistas científicas de todo tipo de disciplina, a pesar de que nació de los editores de las revistas médicas pero ahora ya es enteramente multidisciplinario, asesora sobre cómo manejar casos reales de faltas a la ética, misconduct, en el ámbito de la investigación y de las publicaciones científicas, y educa a los editores sobre sus responsabilidades en identificar fallas éticas en las publicaciones científicas y en la investigación. Esta educación la hace a través de varios recursos que vamos a ver más adelante. Ahí estaba, Sí, yo sabía que tenía un punto sobre cómo había partido COPE, no sabía dónde estaba. En el año 97, como este foro informal que les contaba de editores en el Reino Unido, que abordaban estos temas éticos que les pasaban a ellos. Y ya en el 2007-2008 se estableció como una entidad jurídica sin fines de lucro, registrada en el Reino Unido. Y actualmente, actualmente esto ya son cifras de este año, eh, tiene más de 12.000 miembros. Todos pagan, hay, hay algunos que, que reciben un beneficio, me imagino yo, pero de, de hecho mi revista está beneficiada por un par de años, pero ya pronto vamos a tener que empezar a pagar. Están representadas todas las principales disciplinas académicas y tiene un consejo actualmente de 32 miembros de 16 países representativos de diversas disciplinas. Y yo soy una de esas, eh, de esas 32 personas. Yo ingresé en COPE a, en... Um, a principios del 2016, a mí me contactaron a fines del 2015, no siendo mi revista parte de COPE en esa época, pero necesitaban a una persona que pudiese estar presente en, la región, en nuestra región. Y bueno, yo conocía a COPE, sabía lo que hacían y dije, está bien, ok. Y ahí empecé un periodo de tres años que ya debería estar terminando ahora. No sé si voy a seguir en otro periodo de tres años, depende un poco de mí y un poco de ellos. Ahí estamos. En noviembre voy a tener reunión con ellos. Yo, La verdad es que me gustaría seguir en todo caso porque tengo expectativas de empezar un trabajo también mucho más de alcance regional que yo creo que COPE ha hecho poco y ellos lo saben. Y por eso queríamos hacer un seminario en Chile que al final no se pudo hacer. Y estos son los países desde donde están representados los miembros de COPE y como se puede ver están principalmente reunidos en lo que es el primer mundo, el y con su extensión colonizada de Australia, donde hay tres eh, miembros de COPE, estos representantes que aparecen aquí en China, por ejemplo, no son efectivamente chinos, son personas que, quizás siendo de nacionalidad china o no, no lo sé, trabajan para los publishers, trabajan para el Sevier, para Wiley, o tienen empresas de prestación de servicios de... Eh, mejoramiento de manuscritos. Entonces, no están presentes como las universidades chinas, con todo... La, ayer conversábamos justamente con... Uno, un, está aquí presente... Jorge, ¿cierto? Jorge, sí. Que estuvo, viene recién llegando de China, sabe más que yo sobre esto. Pero estas no son las universidades, son, son las casas editoriales de Primer Mundo que tienen una... Una de estas personas es del Lancet, es la editora del Lancet. Entonces, claro, ella vive en Beijing, pero trabaja para Lancet. Eh, Ghana es como yo, <risa> somos, somos los que realmente le damos un poquito más de representatividad a este asunto y, y, y, y también una persona de Irán. Eso, eso yo diría que son los verdaderamente eh, outliers de todo esto. El resto son todas personas que están relacionadas y ligadas a grandes revistas o a grandes casas editoriales. Esa es una de las fotos de, una foto de cuando nos eh, juntamos. Eh, ella va a ser la próxima presidenta. Eh, tenemos un staff bastante grande, de unas 10 personas y creciendo, porque la verdad es que hay mucha necesidad para lo que hace COPE. Administra todas las postulaciones, el staff administra los recursos que se imprimen, la diagramación, el sitio web, en fin, hay harto servicio de apoyo que se necesita. Y también hay proyectos específicos que son desarrollados por los miembros de los subcomités. Yo pertenezco al subcomité de, de asistencia a la membresía. Y en esa calidad es que queríamos hacer el seminario este año, justamente en octubre. Eh, pero lo vamos a posponer para el próximo año, hacer un taller para editores en el contexto, Esperamos, espero, espero que todo resulte bien, del foro de editores científicos que se va a llevar a cabo en Puerto Montt el próximo año, en julio y ahí vamos a querer tener un, un taller de capacitación probablemente en casos, en casuística, en las cosas que esa, esa de las hands on, de, la, de lo que nos pasa en el día a día como editores. ¿Y qué se espera de los miembros que sigan al menos eh, el, el código de ética de las buenas prácticas? Este es el que probablemente ustedes conocen, pero que hoy día ha sido ya cambiado por esto. Se cambió entonces lo que se llamaban las buenas prácticas, y conducta para los editores de revistas científicas por las prácticas centrales, que son políticas y prácticas que se requieren para alcanzar los más altos estándares en ética de la eh, publicación. Y todo esto está disponible en el sitio web. Entiendo también que muchos de estos recursos están ahora ya traducidos al español precisamente en preparación al seminario que íbamos a tener. Entonces ya hay material que está disponible en el sitio web de COPE, los flujogramas que vamos a ver más adelante están ahora también en español traducido. Hey. Y estas son las prácticas fundamentales o centrales eh, que se espera que todo editor científico se haga cargo. Eh, la, el, lo que son los reportes de misconduct o brechas a la ética, autoría y roles de contribución, un, un, procesos para, o procedimientos para manejar reclamos contra la revista, apelaciones a decisiones editoriales, eh, el manejo de los conflictos de intereses y de los conflictos que concurren, eh, compitiendo entre sí, por eso lo llaman competing interests en inglés, eh, todo el tema de, de data y, y de bases de datos y reproducibilidad, que entiendo que va a haber una presentación acá posteriormente sobre eso, ¿no es cierto? Vas a hablar tú sobre el tema de, de datos y de Open Science. Eso caería dentro de, de esta práctica de COPE. Todo lo que es la supervisión ética, propiedad intelectual, que es todo un tema también. Para nosotros quizá un poquito menos porque funcionamos bastante con Creative Commons, pero sí lo es para las grandes casas editoriales, y el manejo propiamente día a día de las revistas, los procesos de revisión por pares, que también es un tema, y las decisiones post-publicación, vale decir, cuando hay que hacer erratas o, eh, o notas de reserva o retractaciones, que son como las tres escalas en la toma de decisiones drásticas después de que un artículo ha sido publicado. Eh, frente a las faltas a la ética, entonces vamos a pasar esto bien rápidamente. Eh, aquí se van dando uno por uno. No, si alguien me pudiera avisar del tiempo, porque no, no miré la hora de cuándo empecé y cuánto, ten, cuánto tiempo tengo, porque quiero dejar un pequeño espacio o un gran espacio para la discusión, ojalá. Entonces, estas, eh, cada una de estas prácticas fundamentales tiene que ser sostenida en la página de instrucciones a los autores y el acerca de la revista por procedimientos bien descritos. Eso, eso es lo que se está diciendo acá. Y si alguna de sus revistas quiere postular a COPE, tiene que demostrar en la práctica que tiene procedimientos para cada uno de, de estos aspectos fundamentales en la dirección editorial de una revista. Entonces, manejo de reclamos por faltas a la ética, por ejemplo, eh, qué es lo que la, la revista espera en eso. Eh, respecto de roles y, eh, de, de autoría y de contribución, deben haber políticas claras, porque muchas veces se generan después confusiones y discusiones entre autores respecto de quién hizo qué y quién va en qué orden. Entonces, para que eso se pueda resolver adecuadamente, la revista tiene que tener una buena política previamente establecida, que dice usted cómo va a declarar sus roles de autoría. Nosotros, en mi revista, yo soy editora jefa de MedWave, que es una revista médica, digo, médica y de salud pública, nosotros, por ejemplo, solicitamos sistemáticamente a todos los eh, manuscritos que nos llegan una declaración de acuerdo a credit. Eh, credit es, eh, son los roles de taxonomía, que, o sea, la, una, taxonomía, perdón, una taxonomía de roles de contribución eh, se puede encontrar en Google como credit. Eh, espacio CasRAI, es una cuestión súper extraña porque si uno pone Credit en Google no va a salir de inmediato, pero si le pone CasRAI C A S -R -A -I, ahí sí va, va a aparecer un sitio web, es una ONG, que desarrollaron un proyecto de identificación clara de la contribución de cada autor a un manuscrito. Nosotros usamos eso, entonces tenemos siempre las declaraciones de eh, roles de autoría están hechas de acuerdo a la taxonomía Credit por ejemplo, con lo cual nos evitamos problemas ex post. Las revistas deben tener procesos claramente establecidos para gestionar reclamos sobre la revista, su staff, comité editorial o casa editorial. Yo creo que aquí es donde muchos nos caemos. Yo confieso, admito, no tener una específica para esto, me parece. A veces basta con tener una frase que indique bueno, cuál es su, dónde usted puede eh, canalizar su reclamo. Conflictos de intereses, bueno, revista médica como la mía claramente es, es demasiado importante que las personas declaren sus conflictos de intereses. Nosotros seguimos las normas del ISMJE en esto que ustedes probablemente conocen, tanto para autoría también como el formulario de declaración de conflictos de intereses, que eso sí está muy orientado hacia el mundo médico. Eh, mucho dice relación con la ligación con las industrias farmacéuticas, que evidentemente tienen que ser dados a conocer transparentemente, pero en, otros, en otras disciplinas los conflictos de intereses pueden ser de otra naturaleza, pueden ser de tipo religioso, intelectual, político eh, y quizás resulte pertinente que estos también sean divulgados y, y, y declarados. Eh, eso. Las revistas tienen que tener políticas sobre disponibilidad de datos, esto también es algo más nuevo, eh, antes, digo antes, hasta quizás un año atrás, o sea, no tanto tiempo atrás, eh, no, no se pedía esto de la disponibilidad de los datos yo todavía no lo solicito esto en mi revista que recibe manuscritos de América Latina esencialmente, porque nosotros todavía no estamos acostumbrados, pero en la medida que se hacen estos seminarios y foros, esto se va a ir dando a conocer siempre más, como lo dijo como lo dijiste tú Pedro anteriormente, justamente haciéndose cargo en las bibliotecas de las universidades que tienen que tener buenos repositorios de datos y esto tiene dos aspectos uno por el lado de las revistas, que es si es que eh, los autores van a, <coughs> perdón, van a dar, van a entregar sus bases de datos o no. Y si no entregan las bases de datos para poder entonces replicar los estudios o para poder eh, validar que lo que se está afirmando en ese estudio, que en ese artículo publicado que reporta los resultados de una investigación, efectivamente es como dicen los autores que es, la única manera de hacerlo es entrar a los datos mismos, ¿no es cierto? Entonces, y si los autores... No quieren entregar su base de datos, por las razones que sean más o menos atendibles que puedan ser, eh, que lo expliquen. Porque este es el estándar que se está aplicando en los países de primer mundo. No es el estándar que todavía nosotros tenemos acá. Y uno podría decir, bueno, pero ¿de qué tipo de datos estamos hablando? ¿De la planilla Excel? ¿Del file ¿Del STATA? O, y yo, pero yo hago estudios cualitativos. Eh, no hago cuanti, yo hago quali. Bueno, yo sostengo... Que datos brutos también son las transcripciones, por ejemplo, de las entrevistas que se hacen en los focus groups o de en las entrevistas estructuradas. O, en fin, en, en toda la investigación cualitativa hay levantamiento de datos, claramente. Y eso también se puede dejar en un repositorio. Eh, luego viene la pregunta de cajón, ¿no? Bueno, ¿y en qué idioma? <risa> Ese es otro tema. Y eso sería para otro seminario, para las revistas que publicamos bilingües. En todo caso, es un tema que está ahí en discusión. Porque... En uno de estos foros a los que yo pertenezco, un investigador de Irán dice: Bueno, pero mi, me están pidiendo los datos, pero yo, mi, mis investigaciones son etnográficas en Irán. Y por lo tanto, todo lo que yo tengo, todas mis transcripciones están en Farsi, creo que se llama el idioma, no sé. Una cosa así. Entonces, ¿los pongo o no los pongo? Bueno, esos son el tipo de conversación que, que se está produciendo. Y que a nosotros también nos toca, porque nosotros funcionamos en español. Eh, luego está eh, la vigilancia sobre los aspectos éticos, está muy relacionado con la biomedicina, con el uso de muestras, eh, biológicas, muestras biológicas, cómo las preservas, qué consentimientos has eh, solicitado para utilizarlas en tus investigaciones, pero por sobre todo el tema de, eh, de los pacientes, ¿no? de la investigación con sujetos humanos, y todo lo cual se rige por la Declaración de Helsinki, como todos sabemos. Y tenemos que ser muy vigilantes en las revistas que, que publicamos investigación con seres humanos de que se hayan obtenido las, eh, las, eh, los informes favorables de los comités de ética institucionales. Eso ya no existe ninguna posibilidad de publicar algo que no, tenga, que no haya pasado por un comité, aunque sea de una revista de psicología, aunque sea de sociología, pero si se aplicó una encuesta a personas, eh, tiene que pasar por comité de ética. Eso es o sí o sí. Y esas Políticas tienen que la revista indicarlas antes. Um, para los que publican reportes de caso, también tiene que existir ya no un comité de ética, sino que un consentimiento informado, escrito, expreso para publicar el reporte de caso en esa revista, no en cualquier revista. Entonces esto como para los médicos, aquí ustedes tendrán médicos, tienen medicina en su universidad. Claro, les gusta mucho, a los estudiantes de medicina les encanta, porque con eso suben los puntos para la postulación a beca y lo hacen a punta de casos clínicos, y nadie nunca le pide autorización al paciente de que su caso sea presentado en un congreso de estudiantes de medicina, por ejemplo. Mmm, tremendo problema. Propiedad intelectual, eh, derechos de autor, etcétera, todo eso, el tema de la republicación de imágenes, que han sido... Yo soy el autor... Y creo que soy dueño de mi manuscrito que mandé y que está publicado en una revista en el Sevier. Entonces voy a mandar ahora otro artículo, pero quiero reutilizar una imagen, una figura que tengo publicada. Como yo soy el autor, soy dueño de falso, de falsedad absoluta. Entonces ese tipo de cosas son las que tienen que estar bien eh, comunicadas. El autor no es dueño una vez que entrega cede de los derechos a esas revistas, sobre todo las que tienen el paywall, o sea, las que hay que pagar gestión No así el caso de las que están con eh, Creative Commons. Y la gestión de la revista también, describir de la infraestructura como si financia, es muy importante, y en general los software que usa, y entre, capacitar a todo su personal editores. La revisión por pares tiene un montón de aspectos. Tienen que decir qué tipo de revisión por pares ustedes están haciendo, eh, si es a doble ciego, a un ciego, si es una revisión por pares abierta, firmada, eh, cómo es el proceso de revisión por pares en general. Y las discusiones y correcciones post-publicación. Esto es algo que se estima que es una buena práctica. Las discusiones post-publicación significa que puedan existir cartas al editor, pero ya no solo eso, sino que también que se puedan abrir foros relacionados con los artículos, o sea, que, te que tengan comentarios la, al, al final del artículo. En nuestro mundo de la publicación académica esto se usa poco hay que reconocerlo, pero es bueno que se tenga y no es difícil tecnológicamente. Y después están las correcciones post-publicación, de las cuales nos tenemos que hacer cargo y tiene que haber un procedimiento escrito al respecto. Aquí están entonces, tanto respecto de estas core practices, tenemos flujogramas eh, que están ya en español, infografías, guías de las mejores prácticas, documentos de discusión, una alerta mensual, que es, eh, cualquiera se puede inscribir a esa alerta, y todos los casos presentados a COPE en los foros que también están publicados y son abiertos para todo público. Para los miembros, eh, módulos de e-learning, plantillas de cartas, herramientas de auto una auto-auditoría una una auto para ver cómo estoy, cuáles son mis brechas, en qué tengo que me mejorar, seminario, seminarios, talleres y webinars. Los webinars son muy entretenidos porque hay uno, o se hacen. Eh, entre dos y cuatro veces al año, y ahí eh, los miembros de COPE presentan sus casos en vivo y en directo y tienen, eh, reciben el consejo tanto de los miembros del consejo de COPE como de otros editores que estén en ese momento asistiendo al webinar. Y el foro COPE, los foros son sobre temas específicos, uno de los cuales, por ejemplo, fue sobre preprints, que también es todo un tema. Entonces, todas estas cosas que son como de punta, que están ocurriendo, COPE se hace cargo de ellos en la medida en que van teniendo implicancias éticas. Aquí tenemos un ejemplo de infografía, cómo reconocer el una posible manipulación del proceso de revisión por pares. Esto es lo que estábamos hablando ayer con Jorge y Bárbara, eh, cuando llegamos desde el aeropuerto, que yo les decía que había habido una, fa una fabricación de... De pares revisores, bueno, a raíz de eso, de ese caso, es que surgió entonces esta infografía justamente para hacerse cargo del problema de que cuando uno pide a los autores que indiquen nombres de posibles pares revisores, eh, estos a veces, este, este sistema puede llevar a una manipulación completa del proceso de revisión por pares, que en el caso específico que dio lugar a esto, implicó la retractación de alrededor de 200 artículos y que afectó casas editoriales de las más grandes. Este es un flujo grama que hacer ya está en español, yo lo tengo aquí en inglés, que hace si se sospecha una publicación redundante o duplicada. Entonces aquí empieza todo el proceso y lo va llevando hasta eh, la resolución, que generalmente termina en la universidad. <risa> que es un tema que, bueno, por falta de tiempo no voy a abordar. Esta es una directriz. Sobre cómo hacer una retractación, por ejemplo, si es que ya se encuentran ustedes en ese momento. Este es un documento de discusión, es el que está sobre preprints, que es un documento ya de varias páginas. Aquí tenemos los principios de transparencia, que también es algo que nos afecta que es eh, las mejores prácticas, acá está WAMI, justamente la organización a la que yo pertenezco, que son editores médicos, esta es la organización de acceso abierto, DOAS, que también hace un repositorio de todas las revistas de acceso abierto, que tuvo también tremendos problemas porque se le metieron las, eh, las revistas predadoras eh, y después tuvieron que ellos parar la operación, suspenderla, rehacer todo, empezar todo de nuevo y, y ahora ya lo tienen depurado y COPE. Entonces, entre todas estas organizaciones colaboramos para definir lo que consideramos que son los principios de transparencia editorial. Esto me lo voy a saltar. en Los foros ya, ya les expliqué, así que me lo voy a saltar. ¿Y qué es la ética de, la pub de las publicaciones? Es eh, parte de la ética de investigación, por eso les dije al principio que las dos cosas están un poco coligadas. Busca asegurar la integridad de la literatura científica. Eso, eso es clave y por eso que el rol de los editores es tan, tan, tan importante. Nosotros somos lo que se llama los gatekeepers, los guardianes, somos, pero somos un guardián que está, en mi opinión, corriente abajo en todo el proceso de producción de conocimiento científico llegamos al resultado final. Y si sí es que, porque hay mucha investigación cuyos resultados no son publicados y esto ahora también está siendo considerado como una, eh, un problema de ética, cuando se conducen estudios y no se publican. Esto puede ocurrir a nivel de la industria farmacéutica que conduce ensayos clínicos y eh, estos ensayos clínicos no son favorables a lo que ellos quieren probar con su medicamento, entonces no los publican esto es, hay una discusión tremenda en el mundo sobre los datos ocultos de la industria farmacéutica pero también puede ocurrir con todas las tesis de magíster que quizás son buenos estudios y que no se publican muchas de ellas o puede ocurrir también con investigadores que eh, hicieron un estudio pero el estudio independiente, académico, un, un, no sé un financiado con recursos quizás internos o no lo que sea, y que, cuyos resultados no fueron espectaculares, fueron más bien no significativos, ¿eh? estadísticamente no significativo Entonces intentan mandarlos a rey y las revistas se los rechazan, y, o, o al final ni siquiera los mandan porque saben que no, no es novedoso o no es de interés. Bueno, todo esto es un problema eh, de lo cual nosotros nos tenemos que hacer cargo, los editores en parte, pero hay otras entidades que se tienen que hacer cargo cargo de esto corriente arriba. Los financiadores, funders, los financiadores de la investigación, las universidades. Al menos esos dos puedo mencionar. Y todo esto porque se mantiene la publicación académica, se mantiene sobre la base de la fe pública. Entonces los editores juegan un rol en esto y no pueden pretender que los autores lo resuelvan todo. Nosotros, lo comentaba hace un par de semanas atrás, en COPE, yo tengo una discusión en curso con un colega médico que es editor de una revista y él está en Ámsterdam, yo estoy aquí en Chile, pero por Cope ahí discutimos y generalmente tenemos visiones distintas en el sentido de que él dice, no, pero esto no es un problema de la revista, la revista estuvo bien, no tiene que pedirle nada cuando hay casos que se presentan. Y yo digo, no, sí es un problema de la revista porque nosotros somos guardianes, entonces él dice, no, pero es que hasta qué punto tú puedes regular. Él tiene la mentalidad típicamente holandesa. Que es la autorregulación. Y ellos funcionan bien así, tienen muchas cosas reguladas, pero funcionan en gran medida con autorregulación. Pero nosotros que estamos en países que son más precarios, sabemos que eh, las cosas no son así. Entonces tiene que haber alguien que te dice: no, pare, aquí esto no pasa. Y la medicina ha estado dándole el impulso a esto. Este eh, he tomado de Markovic, eh, de la revista médica de Croacia, una muy linda revista. Eh, nos muestra aquí un, una figura bien, bien entretenida, que es como la gradiente de problemas de ética de las publicaciones que puede haber, desde aquello que es el error involuntario, no intencional, porque se, por la dislexia, por cualquier cosa de ese tipo, ahí, yendo hasta lo intencional, y partiendo desde el error básico de datos, de levantamiento de datos, de medición, en fin, pasando por ya fallas a la ética, propiamente tal, llegando hasta los casos de fraude. Entonces partimos con un levantamiento equivocado de un dato, que a cualquiera le puede pasar en campo, y los que hacen investigación saben que eso ocurre, y tenemos que tener mecanismos nomás para validar, ¿no es cierto?, o un análisis equivocado, y así sucesivamente, hasta y después llegamos con la parte de la, preparación, de la preparación del manuscrito, donde, por ejemplo, estamos dando autoría a quien no debe tenerla, porque quizás estamos presionados por la cultura, y tengo que poner al jefe de servicio, esto ocurre harto en China, por eso yo decía que había cosas culturales en China, ocurre mucho en China, o... Entre medio también puede haber, no sé dónde está el plagio acá, pero en alguna parte va a estar el plagio. Ah, el, el 18. El 18, claro, es mucho más intencionado, ¿no? Y, y aquí está el, la dificultad o más o menos de detectar esto. Entonces, estos son, estos son de difícil detección, en verdad lo son, los datos equivocados, todas estas cosas acá. Y esto es ya pueden llegar a ser fácilmente detectados, pueden llegar a ser. Igual han pasado y se han publicado no solo experimentos ilegales, sino que o sea, totalmente fraudulentos, esos que se hicieron sobre las células madres, por ejemplo, ¿no? que era todo falso. Y dentro del ámbito de la ética de las publicaciones, uno de los eh, que más acapara el, el tiempo y la energía de los editores son las disputas sobre autoría, eh, es que es, mandaron el manuscrito y no me incluyeron, o, mandaron, o alguien que, que lo incluyeron sin saberlo. Eh, el tema es que los autores todos tienen que hacerse cargo de aquello que se está publicando en el manuscrito, todos tienen que hacerse responsables de los resultados que se están comunicando y poder defender esos resultados. Ahí. ¿No? Ahí. Las recomendaciones de COPE sobre los problemas de autoría son siempre, siempre, siempre tener políticas editoriales explícitas sobre qué constituye autoría. Esto es muy, muy importante, yo no sé si ustedes que son editores lo hacen, pero copiar a todos los eh, autores. Hay una tendencia de las revistas de entenderse solamente con el autor corresponsal o el autor responsable. Eso es un error histórico, como decían mis niños cuando eran muy pequeños. Error histórico, porque ahí uno se expone a, a que después le surjan los problemas de autoría y muchos otros. Entonces, copiar a todos, a todos, que estén todos enterados. Solicitar declaraciones firmadas de contribución de los autores incluidos, de cada uno de los autores incluidos, que se hagan cargo responsable. Eh, y nunca nosotros no estamos como editores llamados a resolver disputas de autoría. Eso es, tienen que hacerlo los mismos autores. En cuanto a plagio, plagio es la presentación de trabajo de otros, de ideas de otros, aunque no estén publicadas, eh, como si fuera de uno y sin mencionar, sin dar el crédito correspondiente. En plagio nosotros recomendamos que se incluya una definición de plagio y la política que la revista tiene sobre plagio en eh, instrucciones a los autores o en un checklist, checklist que siempre los autores van a firmar y la verdad es que nunca se hacen cargo de eso, eh, lo sabemos. Eh, por lo tanto, hay que hacer revisiones de plagio con software. En mi revista nosotros revisamos con Google porque nos llegan manuscritos en español, independientemente que publicamos bilingüe pero el inglés es una traducción del español. Entonces, nosotros tenemos, y así detectamos publicaciones redundantes, algunas de las cuales ya ahora se están aceptando como manuscritos, ya llegaremos a eso. Y tener, eh, siempre hacer una revisión manual de lo que el software de plagio les entrega. A veces, porque no, no, no es que me quedo con un 15%, no, en absoluto, quizás ese 15% está incluyendo la referencia porque ustedes lo metieron dentro del software y no se dieron cuenta o tablas de charting cuando se hacen extracción de eh, cuando se hacen resúmenes de, de la literatura eso también pues no es un plagio propiamente tal entonces hay que revisarlo manualmente antes de decir esto es plagio y, y rechazar entonces, eh, eso cuando se encuentra plagio verdaderamente, hay que informar al autor, hay que escribirle al autor, y de acuerdo a cómo sea la respuesta que da el autor, es si uno tiene o no que eh, comunicarse con la institución de pertenencia del autor. Ahí Para eso están los algoritmos que tenemos, los, los flowcharts. Las publicaciones redundantes eh, o duplicación, reciclaje. Esto es cuando un investigador publica todo, parte importante de una obra, más de una vez. A veces en distintos idiomas, ojo, ojo. sin hacer una referenciación cruzada adecuada ni ofrecer una adecuada justificación. No es tan grave como el plagio, tiene que estar fundamentado, tiene que estar explicado y el autor tiene que decirle al editor en su carta de presentación si esto ha sido previamente publicado, por ejemplo, como un preprint o quizás publicado como un, un abstract in extenso, algún congreso. Y ahí será el editor quien toma la decisión si recibe o no recibe el manuscrito en esas condiciones. Algunas revistas son muy severas porque tienen mucho flujo de manuscrito y van a rechazar de inmediato, pero otras no, otras pueden decir, bueno, eso fue un congreso, esto es distinto, esto va a pasar por revisión por pares. Y después en la, en la publicación misma, yo, si se acepta el manuscrito, vamos a decir de, que esto también está publicado en otra parte. Es transparencia, finalmente es un tema de transparencia lo importante. Y que no se distorsione el registro de la literatura científica, sobre todo en el ámbito médico. Es muy importante. Entonces, eh, la recomendación de COPE es que se incluya una exigencia de declaración de originalidad y que el material no ha sido publicado en otra parte. Y si lo ha sido, ¿por qué lo ha sido? ¿Y por qué está considerándose importante eh, republicarlo en esta otra revista? Y a veces pueden haber buenas razones para ello. Llegar a un público distinto, por ejemplo. Eso se hace mucho con las directrices de reporte. Eh, bueno, En la revisión por pares, los problemas que aquí pueden ocurrir son la utilización de información confidencial para beneficio del mismo revisor, del árbitro, eh, o dar una retroalimentación sesgada con el propósito de que se rechace el manuscrito, eh, por rivalidades académicas, ¿no es cierto? Esas las conocemos. La no declaración de conflictos de intereses de parte del árbitro, no de parte de los autores, de parte del par revisor. Falsificación de par revisores. Esto es cuando un autor recomienda a un revisor y entrega un correo electrónico falso, cuestión que ocurrió empíricamente, como les dije antes. Y aquí, este es un sitio web donde se publican artículos retractados. Ellos están siempre mirando cómo se está autocorrectando. Siempre, siempre va a haber una ONG en alguna parte del mundo, generalmente en Inglaterra, que, eh, que, va a ser, que va a estar mirando a ver si lo que dicen se está haciendo o no. Bueno, esto es lo que hace Retraction Watch, que es hacerle seguimiento a todas las disputas que existen y que, y que llevan a la necesidad de retractar un artículo, y yo hace un seguimiento también de cuánto tiempo se demoran revistas en retractar, y ahí hay un problema porque las revistas se demoran a veces años, y las revistas después dicen, es que nosotros le escribimos a la institución, a la universidad, y la, la universidad no nos responde. Y esto es lo que yo les quiero decir, que es mi opinión, y tengo este tema planteado en COPE, pero no nos hemos hecho cargo como tal, como COPE, que hay un conflicto de intereses de parte de las universidades de investigar a sus propios académicos. Entonces no lo hacen. Porque son académicos generalmente con mucha productividad y sabemos que eso, si se retractan los artículos, eso va a tener un impacto importante no solo sobre los rankings, sino que también sobre la reputación de la universidad. Entonces, ese creo yo es un dilema en el cual estamos hoy y no ha sido resuelto, ni por COPE ni por nadie. No tenemos un mejor mecanismo. Y esta gente ayuda a, eh, a por lo menos hacer una vigilancia activa respecto de cómo, cómo está este tema de la fe pública. En, en pares revisores, aquí también hay que ser muy explícito en las instrucciones que se hacen a los, eh, a lo, a, de, a los autores de cuál va a ser el proceso de revisión por pares y de los eh, revisores de qué también se espera de ellos. En conflictos de intereses, bueno, el primario es... Eh, sobre cómo la validez de una investigación está influenciada por un interés y aquí es donde entran las eh, matrices intelectuales, ¿no es cierto?, que pueden producir eh, visiones sesgadas, a mí me ha pasado en el proceso de revisión por pares también de eso y he tenido que bypasear la opinión de un par revisor porque sentí que estaba sesgada, en ese caso fue por razón de religión, pero también podría haber eh, políticas o intelectuales. Y el secundario es la ganancia, típicamente la ganancia financiera, rivalidades, etc. Siempre hay que tener una política clara sobre conflicto de intereses para editores, autores y revisores. Todos declaran intereses, ojo, ¿eh? los editores también. Que todos los eh, autores declaren potenciales conflictos de intereses eh, y eso hay que publicarlos, no solamente decir, eso de ninguno declarado, yo creo que es para la práctica. Nosotros decimos en mi revista que cada uno de los autores llenó el formulario ISMJE, que está en poder de la eh, redacción de la revista, de ser necesario nosotros lo podemos entregar, si alguien lo solicita, y eventuales eh, declaraciones que se hayan hecho ahí, nosotros hacemos un pequeño resumen y lo publicamos. Aquí tenemos un caso de datos fabricados falseados, este era un investigador japonés y que finalmente se suicidó. Eh, la recomendación de COPE frente a esto es... Esto es específicamente, involucra el tema de las imágenes y, y lo del embellecimiento de las imágenes. Estas no deben ser embellecidas ¿sí? porque ya se entiende que es una adulteración del, del resultado. Uh, y ahora están usando, y no me corresponde a mí en mi revista, pero no sé ustedes, revista de ciencias básicas sí tienen este tema. Eh, ahora están usándose los detectores de manipulación de imágenes para rechazarla. Y en estas. Estos... Por las prácticas fundamentales que les mencioné al principio, con esas, hacerse cargo de las 10, una por una, e ir viendo qué tiene la revista en instrucciones a los autores y en el acerca de, por ejemplo, el propósito de la revista. Uno dice, ah, hay que cumplir con esto, ¿no? No, el propósito de la revista es una herramienta fundamental para que los editores tomen decisiones acerca de los manuscritos. Y tiene que estar bien establecido también para transparencia de los autores. O sea, por ahí empieza todo. De ahí empieza todo y después hacer el barrido sistemático de las prácticas fundamentales e ir viendo en cada ámbito si, si, si la revista tiene o no tiene una política editorial explícita eh, respecto de cada una de, esa, de esas áreas, de esos ámbitos. Hoy día están los recursos COPE, por lo tanto es mucho más fácil, en verdad. Quizás años atrás había menos también recursos. ¿Alguna? Sí. No sé si necesito te... en el micrófono, tengo. <risa> eh, una, una consulta. Una, ¿Te puedes identificar, de por de, de eh, Una consulta acerca. Cielo también está muy metido, y vamos a ver que mi presentación es, tiene un poco que ver con lo que tú dijiste y con lo que va a decir Claudia también en ah. el alineamiento con ciencia abierta buenas prácticas. Cielo ha trabajado en los últimos años mucho eh, en la orientación de los editores acerca de buenas prácticas. Una duda que tengo yo y eh, que hemos uh, incluido en las líneas de acción, en los criterios de Cielo, en este caso de Cielo Brasil, es que la autoría en los artículos, lo que orientamos es que los editores pongan ahí y describan en sus artículos cuál fue la participación eh, de cada autor entonces al final del artículo deben decir o sea, nuestra recomendación es que identifiquen cuál fue la participación de, de todos los autores para evitar algunos de estos problemas mi cuestión es estamos solicitando eso como una buena práctica pero crees tú que eso, eso en realidad es efectivo tiene um, su valor desde el punto de vista práctico eh, es decir solo el hecho de preguntar cuál fue la contribución de cada autor hace el autor o el editor reflexionar de cómo eso debe estar descrito en el artículo o no, o eso es solo pedimos pero no tiene ninguna... ¿no lo publican? ningún efecto. En, no, sí, se publica... ¿Es que tiene algún efecto o no? es que todas estas cosas son... En, o sea, yo creo que siempre nosotros estamos en un mundo donde la gente quiere ganarle al sistema siempre sí, sí. Entonces, el, creo que tenemos que partir por los estudiantes de pregrado, dicho sea de paso, en medicina uno ve de todo en, para tratar de ganarse los puntos justamente para postular a la especialidad y, y cómo desde ahí se instala el, la semilla del misconduct, para, y esto nos pasa también a los que estamos en, en el ámbito académico, eh, yo creo que sí es importante que se declaren los roles de contribución. Eh, creo que en la medida en que se hace esto lo más preciso posible, como por ejemplo la taxonomía credit, que ayuda en eso, ayuda también a que los mismos autores vayan entendiendo cuáles son los roles y que, que todos estos están valorados. El ISMJE tiene un criterios distintos eh, hace que el, todos los autores tengan que estar comprometidos en prácticamente todo lo que se hizo Es un, mucho más abarcativo Crédito en cambio le da como autor la posibilidad a alguien que ha trabajado solamente en levantamiento de datos O, o solamente en el análisis Pero no, no, que no necesariamente ha estado desde la conceptualización Cuando son investigaciones complejas Ahora si es un artículo editorial o algo así Ya es distinto la, la, el, el, el asunto entonces, yo creo que sí es importante que los autores lo hagan, porque se va generando también una educación a ellos mismos, porque muchas veces ellos no tienen idea de, de, de esto. Escriben un manuscrito al año con suerte. En cambio, los editores estamos todos los días ahí ahí con el tema. Entonces, eso, yo, yo te diría que sí es útil. Ahora, que alguien esté tratando de ganarle el sistema, obvio que sí. Obvio que sí. ¿También le damos ahí el, el crédito o eh, aparece cuál fue el director asociado responsable por, por conducir el proceso? ¿No él mismo hizo los dictámenes? Eh. Eso yo no lo he visto recomendado en ninguna parte, no, no desconocía eso como una recomendación. Eh, si esto fuera conducente a que las universidades reconocieran la labor de los editores asociados, editores jefes, en su jerarquización académica, yo diría hagámoslos todos. El problema es que las universidades no reconocen eso. Entonces creo que estaría en ese sentido que el editor pueda decir aquí está, en estos manus, en todos estos, así como, ¿cuál es? ¿Listado de publicaciones? ¿Listado de su, de, de dónde usted ha sido editor? ¿En qué manuscrito usted ha trabajado directamente como editor? En ese sentido yo creo que sería interesante, pero para efectos del lector y de la transparencia, creo que no lo es, no es necesario. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra? Yo también tengo una consulta. Ah, sí, gracias. Un comentario. Bueno, mi nombre es Rinaldo Vidal, estoy trabajando acá en el tema de revistas científicas de la, científica la UCE. El tema, el tema relacionado con la membresía, a la membresía, ¿en qué niveles funciona? ¿Funciona a nivel editorial o también funciona, podría funcionar a nivel institucional? En este caso, una universidad, aparte de las revistas científicas, genera otro tipo de conocimiento. Hablamos de tesis de posgrado, tesis de pregrado. Y yo no sé si eso también está dentro de la dimensión de todo el tema ético, que, que significa también todo, todo ese, ese tema editorial. No, eh, es para... La membresía es para revistas y para casas editoriales por ahora, y estamos haciendo un piloto con cinco o seis universidades. Eh, eventualmente COPE lleva bastantes años considerando esto, podría extenderse a tener como una rama de trabajo con las universidades. Las universidades deberían todas tener oficinas de integridad de la investigación, cosa que no tienen en América Latina, no tienen, y hacia allá vamos. entonces, Pero en fin... Eso es otro tema. La, ¿Por qué las tesis caerían dentro de, de la plataforma de publicación de la revista? ¿Por los repositorios de tesis? Por los repositorios, por todo lo que está en línea, que también nosotros hemos detectado también en el trabajo que hay plagio, hay, hay uso no ético de repente. Ah, sí. Es como importante, por ejemplo, en una casa de estudio, sí, se supone sí. que estás formando. Existen estas malas prácticas es súper grave. así es, por eso yo decía que es tan importante llegar a pregrado y por supuesto que también a nivel de magíster, pero no eh, yo cuando hablo de casas editoriales <coughs> perdón, hablo de, eh, de de las entidades que publican las revistas sí, no, no te, sino repositorio no otras cosas, no, no el quehacer universitario ¿el libro electrónico tampoco? electrónico en qué sentido? No, tampoco, no, tampoco libros en plataformas, no, no. Es solo, la, o sea, casas editoriales que publican revistas independientes que puedan publicar otras cosas. Por ejemplo, Oxford University Press publica tanto revistas como libros. Son miembros de COPE, pero para efectos de sus revistas, no para efectos de los libros o qué sé yo qué. Y, para, y, y en cuanto a la postulación, por lo que estuvimos viendo también en Valparaíso hace un par de semanas atrás, hay varias que han postulado y que han sido rechazadas como casas editoriales eh, universitarias, las university presses, como las llaman, pero um, yo creo que eh, es mejor que, en el caso nuestro, creo que es mejor que postulen las revistas individualmente, porque pueden haber revistas que tienen más avanzado su proceso editorial y otras más rezagadas. Entonces hay, se va a hacer una evaluación del conjunto y si falla una, eso va a tirar para abajo el conjunto. Bueno, primero, felicitarte por tu excelente conferencia y muy aclaratoria e informativa. Mi nombre es Vivian Sander y soy editora en jefe de Tungara Revista de Antropología Chilena. Eh, y Mi pregunta iba un poco también en dirección a la pregunta anterior respecto a cómo se postula para ser parte de este COPE, si se postula, si uno es invitado, me parece también que deberían ser revistas individuales porque como bien dices, no todas las revistas de una misma universidad han logrado lo, los mismos niveles, digamos, de, de, de estándares académicos. Y, y lo otro respecto, no me quedó muy claro, respecto a los procesos de evaluación, me parece que usted decir que habían evaluaciones que podían ser no enviadas a los autores porque o había conflictos de intereses, o eventualmente podrían ser evaluaciones ofensivas para los eh, autores. Sí, voy a tomar lo, lo segundo tuyo, eso es en el proceso de revisión por pares, dices tú, sí, sí. peer review sí. process, claro, ah. no, lo que pasa es que se considera que es como no ético cuando hay pares revisores que son que son muy insultantes, y, no, es y, claro, hay, y lo vemos todos los días, yo, todos hemos sido objeto de eso, yo creo, como autores, yo también. Sí. porque a lo mejor puede tener aspectos sustantivos para mejorar el trabajo que fija, pero uno saca ese, ese aspecto ofensivo pero también hasta dónde está el límite es decir, hasta cuándo uno está pudiendo intervenir en términos de la transparencia una evaluación de un... De un... Ahí esas son prácticas ya que cada revista tiene que eh, decidir eh, qué camino seguir eh, por ejemplo... Yo he recibido, yo he mandado manuscritos, este año me publicaron uno en BMJ Open y hubo cinco, ellos hacen la revisión por pares abiertas. Entonces todo esto queda publicado después. Y hubo cinco pares revisores, de los cuales tres comentaron mi trabajo, que después fue aceptado y publicado, y bla, bla, bla, y mejor aquí, mejor allá, y qué sé yo. Uno dijo, esto no es una investigación, ¿qué es esto? Y era un estudio sobre... Muerte de trabajadores en un estudio de salud pública en el ámbito de la salud ocupacional. Ya, <risa> yeah, ok. Y nada más, o sea, no dijo nada más. Y otro dijo: esto no es una investigación o, o esto no, no es de ninguna importancia, qué sé yo, también. Esa, esa, a mí me llegaron esos comentarios y después quedaron publicados. Dentro de si alguien va a ver mi trabajo publicado y el proceso de revisión que se hizo, y a mí me parece bien, entonces yo ahí no tengo problema. Eh, por otra parte, lo que estoy diciendo, esa revista puso tal cual lo que escribieron los revisores y después un comentario del editor, que es lo que yo también hago en mi revista. un artículo de foro? ¿Plantea un término de foro? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Esto es el proceso de revisión por pares a nivel editorial interno. Cuando, cuando se recepciona un manuscrito, se manda a revisión por pares entonces, tú puedes tener cinco pares revisores y cada uno dice cosas enteramente contradictorias. Y, y ellos después hacen un compendio en un PDF y lo publican al lado del artículo publicado. De los rechazados, eso sí, tú no tienes información. De los publicados, tú puedes ver todo el proceso, cómo fue, cuántas versiones se entregaron, etcétera. Yo no publico, porque todavía no estamos listos para en América Latina, creo yo, pero voy hacer ya con mi revista, de que también sean firmadas y abiertas las revisiones. De tal manera que este tipo de comentarios también la gente se haga cargo. Yo respondí y dije, bueno, no, no tengo nada que decirle al re revisor lo siento, así se lo ofendí, pero ¿qué más puede decir? O, en cambio el editor también puede decir, no, hay otras revistas que, que, hace que el editor o la editora eh, genera una respuesta informada por los pares revisores. Eso ya depende de cada revista de cómo, cómo lo hace Respecto a la postulación a COPE, eh, es, hay que postular para ser miembro, no es por invitación. Y, y hay, que hay, hay que llenar un formulario, formulario, claro, con mucha información, pero básicamente lo que, muchos links a donde está la información. Entonces, si ustedes no tienen la información bien completa en esos links, ocúpense de tenerlo antes de mandar el formulario, porque si no va a ser rechazada su postulación. Claro, obviamente, mm. Exacto, sí. Claro, exactamente. Así. Eso, claro. Gracias. Por allá y por acá también Yo, creo que, que había. Hola. ¿no? ¿Sí? Mi nombre es Claudia Milche. Yo creo que voy a estar en la casa con ustedes. Eh, desde tu experiencia, eh, coge, eh, ¿cuáles son las principales barreras digamos, que piden a las revistas exigir la eh, presentación de datos de investigación como complemento a, al, al artículo digamos, al artículo. Que los autores no trabajan sus datos para que estos puedan ser vistos por terceras personas. O sea, eh, digamos, de responsabilidad. Absolutamente, creo. absolutamente. Yo creo, o sea, hoy día existen repositorios, existen muchas cosas que son gratis, espacios donde se pueden subirlo, hay revistas que están generando sus propios sistemas de repositorio de datos, pero los hay abiertos. Yo personalmente, como investigadora, uso Figshare, F i g s h a r e. Y que permite subir cualquier tipo de dataset y, en fin, y todo lo que uno quiera, y gratis, y genera los dos y todo eso. El tema es que los investigadores no preparan sus bases de datos de manera que éstas puedan ser presentadas, y a veces tienen un desorden interno gigantesco que también afecta la prolijidad de su propia investigación, por una parte. Y por otra parte, hay otro problema que nosotros hemos identificado que es bien grave, y es que las universidades no se hacen cargo tampoco de que existan eh, repositorios adecuados de sus datos, de los, de los datos primarios. Y lo que ocurre es que cuando hay problemas en el tiempo, eh, sospecha falsificación de datos, qué sé yo, denuncia de un lector respecto de un artículo que se publicó hace cuatro o cinco años atrás. Y hay que ir a ver los datos para ver si es cierto o no lo que está diciendo. Eh, el autor dice, ah no, yo ya no trabajo en esa institución, me cambié, así que no ya no, no se me reformateé mi computador, no tengo nada. Entonces, después uno va a la universidad, el editor va, no, cope, el editor va a la universidad y la universidad dice, ah, no, pero es que ya no está trabajando. Y no, no, nosotros no tenemos registro de lo que se hace en el CIVAP, lo que se hace en el laboratorio de no sé cuánto, qué sé yo. Cada entidad tiene su propio sistema de... Resguardo o no resguardo de sus datos primarios. Y eso yo diría que son las dos grandes barreras. O sea que las universidades todavía institucionalmente no se han hecho cargo del tema y que los investigadores tampoco eh, han tomado conciencia de cuán gravitante es esto para la replicabilidad de la ciencia, la reproducibilidad y la transparencia y la exactitud de los resultados que se están comunicando. Pero un comentario. Sí, sí. La adopción en términos de establecer su criterio. Sí, sí. Y también en el proceso de revisión por pares, digamos. De que efectivamente los revisores también se hagan cargo de... Sí, por supuesto. De, de chequear, digamos, que la data, digamos, sea... Claro, pero si tú me dices de barrera, yo te diría que las barreras están antes. Sí. y la... Claro, y las revistas están crecientemente exigiendo esto. Yo en mi revista esto no lo exijo porque nosotros publicamos mucho muchas eh, revisiones sistemáticas y revisiones de, la, de, de otros artículos publicados y, y muchas veces también son ensayos o estudios de salud pública que no ameritan efectivamente que exista... O sea, no es tan tan importante. Cada uno tiene que ver... ¿Dónde le aprieta el zapato en esto? O sea, hay algunas disciplinas que sí son más claves respecto de la mantención adecuada de sus bases de datos. La, la última pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre Hola. es Javier Cortés. Eh, Soy director de la revista Cuadernos de Teología de esta universidad, la Universidad Católica del Norte. Mi pregunta es la siguiente. Eh, yo me pongo en el caso de la revista nuestra, que es una revista que podríamos llamar más o menos incipiente, que va en proceso de, de indexación, que aún no estamos en el cielo, tendemos en el fondo postular ahí, es que eh, a veces nos, nos, nos vemos en la siguiente disyuntiva, nosotros hemos querido también constituirnos como una plataforma dentro del área de la filosofía y la teología para jóvenes investigadores eh, articulistas. Y eh, en algunas ocasiones eh, nos, ha, nos han llegado trabajos, digamos, y generalmente nosotros sospechamos y a veces así lo hemos comprobado, que son las exigencias de los programas de magíster, de doctorado, en el fondo que buscan la instalación en la publicación. Eh, el tema es con los pares de evaluadores, que de repente al momento del arbitraje o la corrección ciega, uno busca, eh, a través de sus bases de datos, pero eh, se encuentra con un grupo muy reducido con una cierta ciertas especialidades, pero muy lapidario justamente con este tipo de, de, de trabajo de, de artistas mm. digamos que están iniciando su trabajo, su ensayo de investigación y prácticamente en el fondo lo, lo decapitan en, en, en un dos por Esa Es una problemática que nosotros hemos estado constantemente sometidos. ¿eh? Sí. Y por otra parte hemos encontrado también al eh, articulista joven digamos que ha logrado tomar cierto ritmo, pero con, con, un, con la problemática de que muchas veces no hay aporte, sino que más bien quizás hay parafraseos o recepciones de investigaciones, y unas veces les han dicho no, a la espera de su artículo, digamos, pasando por las correcciones ciegas, y de repente dice no, gracias, ya lo no había postulado a otra revista. E incluso eso nos ha llevado a investigar, y nos damos cuenta que aparece ya en, en revistas indexadas y. Es una brecha a la ética el presentar un trabajo simultáneamente en dos revistas y por eso que se pide siempre una declaración y en la carta de presentación se tiene que decir explícitamente que el trabajo no ha sido presentado en otra revista. Con eso en la mano uno puede después no es mucho lo que se puede hacer porque no, es, no, no tenemos dientes en el fondo para esto. Este tema salió también en el foro del en el seminario de hace dos semanas atrás en la Universidad Católica de Valparaíso, y creo que eran ustedes, o no, los que aquí en el norte, o alguien había presentado su caso, o de autores que retiran su manuscrito y se lo quieren llevar a otra parte. Bueno, el autor la verdad es que es dueño de su manuscrito hasta que este no sea aceptado para publicación. Entonces sí puede retirar su manuscrito en cualquier momento. Eh, pero presentarlo en dos partes al mismo tiempo... Y eso se puede ver con las fechas de aceptación y de publicación. Y si eso ocurre y ustedes lo tienen documentado, ustedes tienen que escribirle al editor de la otra revista para poner alerta. Eh, si la falla es, es muy grande, eh, lo que habitualmente se hace es una nota de reserva eh, o una retractación. Eso ya depende de la política que tenga la otra revista. Ustedes lo que tienen que hacer es alertar a la revista respecto de esta conducta anómala. Y en relación a la primera parte, esa eh, te voy a dar más bien una, una opinión mía, no como COPE, sino que como, como editora, como persona que lleva muchos años en esto. Eh, yo creo que ustedes pueden hacer varias cosas ahí para enmendar el problema. Eh, uno, por ejemplo, es abrir una sección dentro de la revista dedicada a investigadores jóvenes. Y por lo tanto, cuando se mandan a revisión por pares, que se sepa que el trabajo ha sido presentado para esa sección y entonces la vara con que se van a medir esos trabajos va a ser distinta. Y eso es enteramente, ustedes pueden hacer lo que quieran con su revista. Entonces, una sección al investigador joven, al primer que se dio mi primera publicación, le pueden llamar cualquier cosa, eh, puede ser algo bien interesante. Lo segundo es: eh, yo entiendo que la revisión por pares es una revisión por pares. Y pares para mí son los que están a mi mismo nivel, no los que están a un nivel más alto. Ahora, hay otra gente que lo entiende de otra forma, yo lo entiendo así. Entonces, en mi base de datos de revisores, por ejemplo, yo tengo personas, que, los autores mismos también, que ya han publicado en mi revista, tienen el deber de volver a contribuir también como pares revisores. Ahí tú vas a tener un contingente de personas que te pueden contribuir como pares revisores y si es que te faltan. Eh, y los mismos lectores de la revista, los usuarios de la revista, porque están en, el, en el, la disciplina en que yo estoy publicando y que tengan las competencias necesarias, pero no que sean autoridades en cada disciplina y subdisciplina. Eso a mí no me interesa. A mí me interesa que el, que, que el artículo esté, que la ciencia, como dicen, sound science, o sea, que la ciencia esté bien hecha, la metodología esté bien hecha, que el artículo esté, que las ideas estén claras. Eh, eso, pues entonces yo no necesito ir al especialista del especialista del especialista para saber eso, sí. obvio que siempre van a encontrar todo malo. Entonces a mí lo que me interesa es que la revista sea pertinente para los usuarios de la revista. Entonces los pares revisores, a mi entender, tienen que reflejar ese mundo. Entonces, y lo otro es que se dijo también que me pareció un muy buen consejo para aumentar la base de datos de revisores, era efectivamente solicitar nombres de pares revisores, pero no para usarlos. En ese mismo manuscrito, como hicieron en este caso que llevó a la retractación de 200 artículos, sino que para incrementar la base de datos que tú, que tú tienes. Si es que no tienen ustedes un sistema de, de alertas o de, de suscripción voluntaria un newsletter, que cualquiera de esas cosas, que les puede servir para capturar base de datos. Yo tengo 55.000 usuarios registrados en la revista, de, toda, de todo el mundo, principalmente América Latina, pero también de Europa, de, de, de todas partes. Entonces, nosotros cada cierto tiempo hacemos un llamado a pares revisores, y con eso yo tengo una base de datos de 800. Y con eso estoy... Tranquila. Ahora sí, la, la última, última pregunta para que continúe. Hola, buenos días. Hola. Eh, soy Paula de la revista Ingenieres trabajo para la revista Ingenieres de la Universidad de Arapaca. Y la última consultita es como pedirle cuál sería su consejo, o sea, siendo usted miembro de, la, de esta membresía COPE, eh, cuál es, es, es como el fin de preguntar, de consejo que nos diría a nosotros, a las personas que trabajamos en la parte de edición de la, de la revista? Eh, así como lo, como lo más importante es, es tener políticas y procedimientos para todas las prácticas centrales que indica COPE, explícitas y publicadas y claramente visibles. Por ejemplo, si ustedes van a cobrar, eso tiene que estar claramente visible a, a todas, a, a, a, en todas partes, no puede y, las casas editoriales muchas veces lo tienen bien escondido en el link de la quinta página de instrucción a los autores que uno va a ver. Eso no está bien. Lo que se ve en las revistas de las grandes casas editoriales no necesariamente son las mejores prácticas. Eh, hay que, y ahí también es un tema que en que nosotros estamos como con una cierta solapada discusión dentro de COPE. Muy solapada, porque como las casas editoriales son miembros de COPE, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso de no ofender a nadie. Pero efectivamente, o sea, ellos pueden tener a nivel de la matriz y del, del, del, del sitio web un montón de cosas de ética de las publicaciones, pero no necesariamente todas las 20.000 revistas de las cuales ellos son dueños, como el Sevier, no sé cuántas revistas tienen, muchas, eh, están siguiendo esas prácticas pueden estar haciendo cualquier otra cosa. Entonces, mi recomendación es que ustedes hagan el barrido del sitio web de COPE, que ustedes se conviertan en pequeños expertos en ética de las publicaciones usando los recursos COPE, que se aseguren que las revistas tienen todos los procedimientos y políticas que COPE exige como prácticas centrales, principales, pero también en el formulario, que los comités de editoriales estén bien constituidos y con eh, correos electrónicos, con direcciones, que sean transparentes. Hoy día tenemos el problema de las revistas predadoras, que es lo principal que nos preocupa en COPE, que no se nos metan las revistas predadoras. Ese es el tema, porque entonces COPE pasa a ser como una suerte de sello de garantía de que esta es una revista eh, de verdad que es una revista académica, quizás no tiene mucho prestigio, quizás no está indexada, pero es una revista propiamente tal que cumple un rol en el intercambio del, de la comunicación, científica, en la comunicación científica. Entonces, lo que COPE va a estar buscando es cualquier indicio que apunte a que esta es una revista trucha, que es una revista predadora, en buenas cuentas. Entonces, la recomendación es que, y esto un año de trabajo, fácil fácil. De una persona, no. De la, de la dirección editorial de la revista. Y una vez que ustedes logran la membresía cope, entonces eso es muy bueno para ustedes. ¿Y es no. De no, o sea, no. No. Hay ninguna exigencia de de la no. Es más, o sea, yo creo, que, yo sospecho, no sé, puede que sí, puede que no, no tengo idea, que me que me renueven mi mandato de tres años precisamente porque existe un interés en eh, COPE de expandir nuestra membresía por ejemplo en América Latina no está dentro de los lineamientos estratégicos de COPE por eso que quedamos estamos, por eso que soy la única y yo estoy pidiendo que haya otra persona, ojalá de México que eh, venga a reforzar el trabajo en América Latina pero porque dentro de los lineamientos estratégicos está China Asia, que es gigante y que está impactando a las editoriales de primer mundo porque los chinos están mandando muchos artículos a, a publicación afuera. Entonces, por eso que ellos están con el foco entero puesto sobre China y no sobre nuestra región. Dicho eso, yo he hecho mi pequeño lobby ahí de sensibilización de la región, entonces sí están dispuestos a que hagamos algunas campañas especiales para la región y yo eh, recomendé que COPE además acompañara las revistas que han sido rechazadas, porque algunas son, sobre todo las prensas editoriales, o sea, son obviamente, son, obviamente honorables, pero quizás no están haciendo muy bien su trabajo. Entonces hay que acompañarlos en eso para que mejoren sus prácticas y de ahí volver a postular. Muchas, muchas gracias, doctora Vivian Bachelet. Muchas gracias.